Como todo ser vivo, las condiciones de vida se ven afectadas por su depredador, pero para adaptarse al medio se han desarrollado mecanismos que mantienen en pie su supervivencia. Estos mecanismos son llamados receptores, que al recibir información pasan a ser respuesta. A los seres vivos como su interior está en constante cambio y sus características se modifican. Cada una de esas modificaciones se llama estímulo y puede ser de tipo físico como el sonido, la luz, la presión, la temperatura o de tipo químico como la acción de toxinas, ácidos o sustancias alcalinas. La capacidad de, de percibir estos cambios se denomina sensibilidad y el conjunto de respuestas desarrolladas ante diferentes estímulos, se llama comportamiento. Capaces de percibir determinados estímulos Los receptores pueden ser simplemente células nerviosas O un grupo de células sensitivas A veces, los receptores forman parte de estructuras complejas Muy especializadas que reciben el nombre de células sensoriales Con capacidad de captar estímulos y generar respuestas del organismo al cambio detectado en los organismos animales más complejo existe en el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso percibe los estímulos y responde a ellos a través de un impulso nervioso, mientras que el sistema endocrino actúa a través de hormonas que son sustancias producidas por estructuras especializadas o glándulas. llevan consigo receptores que hacen posible las respuestas a estímulos. A continuación veremos, bueno, cuáles son algunos. Los receptores le permiten al organismo monitorear las condiciones del ambiente el que lo rodea y de igual modo presentan algunas características como la excitabilidad, el cual corresponde a la capacidad de reaccionar cuando recibe un estímulo. Esta reacción es la recepción del estímulo y su transmisión para que se produzca eh, una respuesta apropiada. ¿Qué le pasó? Se mató. ¿De nuevo, ¿qué le pasó? Selectividad corresponde a una especialización en su función, por lo cual es posible que algunos receptores se encargan de percibir estímulos uno u otro tipo. Por ejemplo, en las plantas los receptores encargados de percibir estímulos luminosos no son los mismos que perciben estímulos en el pH del suelo. Sensibilidad. Corresponde a la capacidad que tienen los receptores de responder a una baja intensidad del estímulo. Adaptabilidad. Significa que si los estímulos son continuos, la percepción de receptores disminuye o se adapta a los estímulos. Por esta razón, cuando percibimos un fuerte olor entra a una habitación y luego de un tiempo logramos captarlo y sin embargo, si alguien más entra a la habitación, sus receptores olfativos sí lo percibirán. No. <risa> Existe una gran variedad de receptores sensoriales Estos pueden clasificarse de acuerdo con su posición Y con el tipo de respuesta Motora o secretora que producen. También los receptores pueden clasificarse De acuerdo con la procedencia de la información Los esteroreceptores son los, son los que se encargan de monitorear el ambiente externo. Este tipo de estructuras le permiten a los organismos desplazarse, identificar las fuentes de aliment del alimento, reconocer parejas para el apareamiento y conocer el entorno. Interreceptores Se encuentran ubicados en el interior del organismo y responden a cambios en las condiciones del medio interno como el pH o la temperatura corporal Le permiten al organismo mantener las condiciones de equilibrio necesarias para su funcionamiento normal En los animales los interreceptores se clasifican a su vez en Propios receptores que informan acerca de, de la orientación en el, en el cuerpo, en el espacio y la postura, y están ubicados en los músculos, tendones y articulaciones, y en vicereceptores, presentes únicamente en los animales, que informan acerca de la actividad visceral. pueden clasificarse según el tipo y la función del estímulo que perciben, de acuerdo con esto puede ser fotorreceptores. En la naturaleza, las fotorreceptoras son células fotosensibles, tanto en animales como en vegetales, que permiten la visión. Las células fotorreceptoras del sistema visual de los vertebrados son diferentes a los sistemas visuales de otros animales como los insectos o los moluscos. En general, un fotorreceptor es un mecanismo capaz de convertir la energía óptica de la luz que incide sobre una superficie sensora en energía eléctrica, mediante un proceso que se denomina transducción. La transducción, por definición, es la transformación de un tipo de señal o energía en otra no de naturaleza cano Quimiorreceptores son células especializadas para detectar subsustancias químicas y transmitir esa información de manera centralizada en el sistema nervioso central. Los quimiorreceptores pueden monitorear estímulos externos, tales como el gusto y el olfato, o estímulos internos, como la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. La fresa y es de fresa. Mecanorreceptores responden a un estímulo mecánico como el tacto, el dolor, la presión, la gravedad, el sonido y el equilibrio. Termorreceptores son aquellos estímulos que nos hacen sentir si está caliente, frío o climatizado, es lo cual que nos da la temperatura a nuestro cuerpo. receptores Responden a los cambios en el nivel de temperatura en el medio externo e interno y por lo tanto permiten detectar el frío y el calor. No, no. Electroreceptores. Es una habilidad biológica para recibir y hacer uso de los impulsos eléctricos es mucho más común en criaturas acuáticas ya que el agua es mejor conductor eléctrico que el aire echable! <risa> ¡Mira, mira, los puño B! Está preparado. Uy, uy, uy, uy, uy. Nociceptores. Son receptores que responden a estímulos nocivos. El proceso neuronal de señalización de daño tisular o irritación química que se percibe como dolor o picazón se conoce como nocicepción. Los nociceptores inician el proceso respondiendo a estímulos mecánicos, térmicos o químicos. Estímulo y su transmisión para que se produzca. <risa> Ay, no hace nadie. Escena 8. Ay, <risa> ¡No me so no, no, no, no, no mocha me... <risa> la cabeza. Le toca subir a la puña. Escena 8. Escena 8. Toma 3. Está eh, muy alto, güey. Llama comportamiento. <risa> ¿Ya, ¿Ya pauso eso? Escena 8, toma 5. Eh, relación con animales. Ay, no, no, la serie, la foto, <risa> no. La célula de fotorreceptores del ¿No Tratada de ti no son los mismos que perciben. No, Lina no me haga reír. Lina. Muy buenas a todos, chavales. Estamos aquí viendo cómo Cano juega. Cano, saluda a la cámara. Cano. Sí, es que para. Vea, saluda a la cámara, Cano. Esto va a salir en YouTube. Hola, chicos. Aquí estamos con Luna. Uy, Y con Daniel. Sí. Daniel, uy, uy. uy. Acá, no, y deje de jugar Ve, de allá Climatizado, es lo cual que ¿Qué? ¿Y me dijo mal? Escena 4, toma 1 Escena 4, toma 2 Escena 4, toma 3 No, bueno, en serio, y después dicen, ¿por qué no tenemos tiempo para más estímulo? Y pues ser tiempo. No, cara. A cuatro tomas el No, no, no, no, no, no, no, no, Y no, no, y no, no, antes de decirle, destínense a Señora, María casa le digo... ¡Rápido! ¿Qué ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que te quita el baño! ¡Ah! Ahí. <risa> oh. ¿Qué pasó? Oh. Yo si atalo a los estímulos por esta razón me enredé. Por esta razón me enredé.